Amigos pescadores, ¿cómo les va? Estamos dirigiéndonos hacia la localidad de Villa Cañas. Acá vamos a realizar una segunda nota de relevamiento. Eh, laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Una laguna muy conocida por todos los pescadores de Pejerrey. Eh, debido bueno, a sus buenos tamaños, al buen pique que tiene. Así que bueno, esta es nuestra segunda nota acá en la temporada. Eh, vamos a estar saliendo con uno de los guías que está trabajando ahí, Daniel Gasol, que ya lo vamos a presentar, ya lo vamos a conocer. Así que bueno, tenemos referencia por parte de, de Daniel, que estaba mejorando un poco el tamaño de los pescados. Eh, se empezó a mover ya el pescado lindo, el pescado de mejor tamaño, el pescado que todos los, los pescadores de Pejerrey este, buscan para, eh, para su salida, los trofeos, los batungos. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, cómo nos va acá en Villa Cañadas. Ahora vamos a pasar por el puesto de carnada de nuestro amigo Walter Acosta, Cacho, que también lo vamos a presentar porque, bueno, siempre nos provee la carnada para todas las notas, para todos los relevamientos. Así que, bueno, en un ratito ya vamos a andar llegando al puesto de carnada para recoger las mojarras y ya nos vamos para la laguna. Bueno, acá nos encontramos en el puesto de carnada de nuestro amigo Walter Acosta Cacho, que siempre nos provee la carnada para hacer nuestras notas. Buen día Cacho, ¿cómo andamos? ¿Todo en orden? Todo en orden acá. ¿Toda lista la carnada? Sí, señora. Espectacular mojarra, che, realmente fantástica. Mira sí, qué linda mojarra. Muy buena. Muy buena. Bueno, ya recogemos la carnada y nos vamos para el pesquero. Bueno, acá estamos llegando. Pesquero Luis Robea. Villa Cañal, Laguna La Zoraida. Vamos a ingresar. Buen día, ¿cómo está la gente? Buen día, ¿qué tal, comada, don Eduardo? ¿Todo bien? Acá estamos con uno, otro de los guías, el pesquero Miguel Gonela. Buen día Miguel, ¿cómo andamos? Buen día. Todo listo para Todo salir. listo, vamos a entrar a ver si hacemos una, una buena pesca. Bueno, perfecto. Está hermoso. Bueno, acá estamos viendo el sector para acampar. Acá hay unas carpitas armadas de aficionados que ya deben estar pescando. Sector de padrilleros. ahí estamos enfocando los baños. Pescadores, ya estamos arriba de la embarcación. Nos encontramos acá, junto al guía Daniel Gasol Laguna La Zoraida, pesquero Luis Roveda de Villa Cañas. Ya mostramos un poquito las instalaciones del pesquero Pasamos a recoger la carnada Así que bueno, vamos a salir a hacer una notita eh, Para el programa del Pescador TV eh, Acá Daniel nos estaba comentando que, bueno, que el tamaño del pescado había empezado a mejorar Si bien el pique era intenso, permanente De muchos ejemplares chicos y medianos pero ya la cosa había empezado mejor en cuanto a los tamaños El tamaño que todo el pescador busca El tamaño del pescado de la Zoraida Que saben que tienen muy, muy buenos matrimonios Así que bueno Daniel, buen día, bienvenido al programa Gracias por la invitación No, y, por favor este, Bueno, contarle un poco a la gente a ver qué tipo de pesca vamos a hacer Bueno, buenos días Eduardo y buenos días a toda la gente Bueno, vamos a intentar eh, buscar el pescado que tiene la Laguna de la Zoraida eh, Sabemos que tiene muy buen pescado y vamos a ir por él Perfecto Dale, ya estamos arriba de la lancha, también nos va a acompañar otro de los guías muy reconocidos acá de la laguna, Miguel Conela, el flaco, que ya después lo vamos a, a mostrar, lo vamos a presentar. Así que bueno, ya con bueno. todo listo, arrancamos. Muy bien, muchas gracias. Arrancando la pesca, muchachos. Buen día, Miguel. Ya te salvamos en la entrada. ¿Todo sí, ¿qué bien? Tal? ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Vamos a sacamos unos lindos pejes hoy? Sí, hoy el día está hermoso. Hoy buen viento, así que vamos a tratar de Le hace hacer una linda hacer, nota. De hacer una buena pesca. Dale, listo. Bueno gente, ya estamos acá en el sitio de pesca. Eh, vamos a hacer un pequeño garete en una zona de, de playada de poca profundidad. Eh, vamos a utilizar eh, cañas clásicas para pejerrey de 4 metros, telescópicas, carriles frontales medianos, multifilamento. ¿eh? Y vamos a arrancar la pesca con líneas de flote. ¿eh? Línea de flote, línea de tres boyas, que es lo que se está utilizando acá sin puntero porque no hace falta ganar distancia en el lanzamiento. Así que vamos este, a utilizar boyas. Como venimos gareteando, vamos a ir dándole un poquito de, este, de multi para que se vayan alejando lentamente de la embarcación. Eh, mojarra viva como carnada, que ya pasamos a retirar ahí nuestro amigo Cacho. Eh, ya lo, los dos guías, Miguel y, y Dani, están también armando sus equipos, así que bueno, ya vamos a ir mostrando también las boyas que van a utilizar ellos y esperemos tener buenas respuestas y poder este, que ven en imágenes la calidad de pescado que tiene acá la Zoraida. Bueno, arrancamos la mañana Dani Vamos con el primero, un juvenil acá bueno. vamos a devolver este Venimos con un garetito lento Mucho pescadito de este Según lo que nos comentaba el guía Eso quiere decir que la laguna está bien poblada, Se ha reproducido bien el pescarrey ¿Eh? Se va la agua este Seguimos bueno. Acá tenemos otro Está un poquito mejor ese Dani, eh al agua de vuelta, bueno, dale, joya. bueno, otro de medida se está poniendo lindo esto, dale bueno, ya un poquito mejor tamaño Dani va mejorando, va mejorando, mejorando. Va mejorando. muy bueno No, pescado de medida, Dani. Estamos sacando. Se, ac se activó ahora, eh. Se activó Está picando. Bastante, por suerte, ¿eh? Bueno. Con los pejes de la Zoraida junto al guía Daniel Gasol y acá también el guía que nos acompaña, Miguelito Gonela, el Flaco. Bueno, pero se va dando el pejadito el de medida, se va dando, se va dando, de a poquito. Miguel. Oh, está. Y ahí viene Eduardo. A ver qué trae Eduardo. Lo vino con algo lindo. Que por lo menos tira mucho. A ver, muy lindo pescado. Muy lindo. Está el copo ahí, Miguel, si no. Bueno. Mejorando el tamaño. La verdad que... Muy, muy lindo pejerrey. que se activó el pique ahora una cosa de loco de lock uno de medida uno de devolución no pero espectacular dani realmente ¿eh? ¿cómo está rindiendo el lugar? muy bien muy de 10. bien dale felicitaciones bueno muchas gracias bueno de medida mucho pescado de medida mucho pescado de 25 27 centímetros vamos a ver si encontramos algo más grande vamos no. Bueno, seguimos con los lindos pejes pescadito sano, che, realmente Uy, muy sano, vigoroso, está, bárbaro. Lindo, che, viene mejorando la cosa, así que bueno, para recomendar, la Zoraida, acá pesquero Luis Robea de Villa Cañaz, acá estamos junto a los guías, Miguel el Flaco Gonela y el Daniel Gasol. A ver, Miguel, ¿qué traemos acá? Algo bueno. Algo bueno. Bueno. Ah, es peleador también. Uy, mirá qué lindo pesquer... Pejerrey hermoso. Muy bueno. Muy buen Muy pejerrey, Miguel. Muy bueno, felicitaciones. Bueno, Daniel, contanos un poquito cómo... Cómo fue la jornada de pescado. Estamos ya promediando al mediodía, la una de la tarde. E hicimos distintas pruebas en distintos este lugares. Contarle un poco a la gente a ver qué hicimos hoy. Bueno, Eduardo. Arrancamos con un garete a la mañana cuando entramos. Eh, estuvimos buscando el pejerrey en la playada. Obtuvimos algunos resultados, eh, pero no a lo mejor del tamaño que esperábamos. Entonces decidimos cambiar un lugar nos fuimos anclando en diferentes lugares y ahora estamos eh, nuevamente en un lugar dentro de un puncal que nos está dando muy buenas respuestas, así que esperemos que, que siga así y que podamos tener unas capturas interesantes. Dale, perfecto, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a mostrar acá estamos pescando. Una linda pieza de acá de la Zoraida Bárbaro Miguelito ¿Eh? Espectacular Mucho, mucho de ese tamaño Camino una linda captura del Dani, pejerrecito de medida, parejo. Muy buena noche. Realmente ya estamos casi finalizando la jornada, hicimos un poco más de mediodía de jornada y realmente la cantidad de piques que hemos obtenido, fantástico. Acá venimos con un excelente pejerrey acá del, del amigo y guía Daniel Gasol. De a poquito algunos van apareciendo, che, muy bonito pescado. Aparte, lo vemos muy sano, el pescado muy vigoroso. Así que la pesca está más que asegurada. Mucho pique todo el día tuvimos, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. La verdad, unas capturas una atrás de la otra, prácticamente. Muy buen pique, bárbaro. Bueno, con los dos guías, el Flaco Gonela, el Dani Gasol, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. A ver muchachos, mostrando a ver los tamaños de los pejes que hemos obtenido hoy. Bueno, espectaculares. Todo parejito. Espectaculares. Mucho, mucho, pe... mucho, mucho pescado bueno. Muy mucho bajo. pescado bueno, sí señor. Vemos una imagen. Bueno, ya voy con el cierre la nota. Gracias, gracias por la invitación. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robé acá a Villa Cañas Junto a Miguel Gonela y el Daniel Gasol. Bueno amigos. Final de la jornada, final de la jornada, acá desde Villa Cañás, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, hoy hicimos una, una salida, una nota de relevamiento, acá junto al guía Daniel Gasson. Este, bueno, realmente pudieron, habrán podido apreciar en las imágenes la cantidad de pescado que tiene la laguna, hay mucho pique, la pesca está muy entretenida, hay que aclarar, hay mucho pescadito chico y mediano, por supuesto, que está picando ahora, hemos sacado pescado de buen tamaño, eh, pejerreyes de 600 gramos, 400, 500, hemos levantado algunos también, o sea que la laguna está para recomendar, está para visitarla, está para hacerse un viajecito y poder este, disfrutar de la pesca de pejerrey que es a todo a los que todos les gusta. Así que Daniel, bueno, como te dije esta mañana, muchas gracias por la invitación. Y eh, bueno, y aprovechar para invitar a los pescadores amigos que visitan bueno, la laguna. Bueno, muchísimas gracias a vos Eduardo por, por tu visita y bueno, la verdad que tuvimos un día de pesca espectacular. Haciendo algo de pesca al garete Algo de pesca también lo que es anclado En diferentes lugares eh, Se está pescando muy bien, hay muy buen pique Así que bueno, quedan todos invitados Para visitarnos acá en Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Perfecto, muchas gracias Agradecemos como siempre a la gente de Payo Argentina Por facilitarnos toda la indumentaria Para realizar nuestras notas También le agradecemos a Walter Acosta Carnadas El Cacho Que siempre nos provee las medidas para para hacer nuestra nota, nuestro relevamiento. Y le agradecemos también a Miguel, el flaco con él, a también otro de los guías que nos acompañó Así hoy es. a realizar este, este relevamiento. Así que espero que hayan disfrutado de las imágenes. Para todos los amigos del Pescador TV, será hasta la próxima.